Ascenza, los mejores tratamientos para tu viña. Presentamos la formulación exclusiva Spirit Plus... ...para el control del Mildium en viña. Combina todos los modos de acción... ...sistémico, translaminar y de contacto. Amplio periodo de aplicación... ...desde 8 hojas desplegadas hasta el cierre del racimo... ...consiguiendo así el control de la enfermedad... ...en todas las fases del ciclo. Un producto de triple acción preventivo, curativo y antiesporulante. Ejerce efecto contra la botritis y es resistente al lavado por la lluvia. Spirit Plus, el gran avance contra el mildiu. Asegura tu cosecha con Ascenza.